¡Buenos días! ¡Buenos días! El día de hoy, ¿qué cosa hago? Voy a hacer un entrenamiento cardio -hit. Este entrenamiento, ¿para qué cosa sirve? Sirve para quemar la grasa, tonificar, ponernos en forma. ¿Cuánto voy a hacer? Voy a hacer 15 minutos. Yo quiero que tú me des el 100%. Si te sientes cansado, no te vayas a fermar. Tú haces a tu ritmo, a tu ritmo. Si son, siempre hay personas que están más adelante que ti, más fuerte y personas que están más débiles. Lo importante es mantenernos siempre. Bueno, vamos a eh, el día de hoy. ¿eh? ¿Qué traje? Traje, traje este, este palo que nos sirve, que es útil. Traje también una cuerda. Quien no tenga la cuerda, no hay ningún problema. Cualquier cosa que tenga en casa te puede servir. 15 minutos de puro cardio, cardio hit. Vamos a, a volvernos un poquito, vamos a botar la barriga, <ríe> a mejorar un poquito la cintura y todo lo que no nos avanza. Este ejercicio de hoy, esta rutina, será perfecta. Vamos a hinchar con un poquito de, de ejercicio. Vamos a... Voy, ok, <ríe> voy a hacer un poquito de stretching, stretching. Puro movimiento de la cadera. Ta, ta, ta, ta. A la... A la derecha, después a la izquierda. Ta, ti, si, si, si, si, si, si. Muy bien. Un poquito de, de, de, de carrera, carrera, carrera, carrera, carrera, carrera, carrera. Ta, ta, ta, ta. Muy bien. Voy a cruzar el pie, voy a bajar lentamente. Lentamente, 20 segundos, 20 segundos. Perfecto, cambio, cambio, cambio, cambio. Cambio ahora voy a abrir grande, grande, grande, grande voy a bajar lentamente que la rodilla no pase la punta del pie ok, perfecto, nuevamente, nuevamente, nuevamente okay, Perfecto. mira, mira este, mira este brazos adelante cambio, atrás, atrás, atrás, atrás, atrás Cambio de mano. Yo hago, yo hago un, un estiramiento muy corto, pero tú a casa lo debes hacer más largo. Importante, antes de, de iniciar, hay que comernos algo que sea suave. No podemos hacer actividad física con la barriga vacía. Ok, vamos a iniciar con. Yo siempre le meto el salto del payaso. ¿Cuánto salto vamos a hacer? Vamos a hacer. 50 saltos del payaso, 50, 50. Esto es nuestro calentamiento. 50. Se va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 en punta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cuánto, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh, dije, 50, y 60, pero oye, yeah, la vida siempre nos pide de más, nos pide de más. Oiga, los cordones se me fueron. No importa, no importa. Tú puedes, tú puedes a casa tomar un poquito de agua. Agua, una bebida. Yo me hidrato. Ah, pura y natural el agua. <risas> Oiga, de salto el payaso ya me es un poquito cansado, pero de eso se trata: sufrir un poquito, sufrir, sufrir, sufrir. Que nuestro batito cardíaco salga. Ok, perfecto. Ade, ahora voy a iniciar con que no tenga las cuerda Voy a hacer con saltar sin la cuerda. Voy a hacer 30, segunditos, 30 segundos de la cuerda. Ok, perfecto. Vamos a iniciar nuestro. Nuestra rutina de entrenamiento, cardio, -gir. vamos a botar la barriga, todo lo que nos sobra, siempre plan, plan. muy bueno, bien, vamos a iniciar con, con un poco de salto, salto, salto, quien no tiene la cuerda, yo después voy a hacer, voy a hacer otro ejercicio para los que no tienen la cuerda a casa, vamos a saltar un minuto, un minuto, un minuto, tranquilo, punta de pie, punta de pie, las personas que no saben saltar la cuerda, pueden guardar el video que, que hice, está en italiano, ahí pueden aprender cómo saltar la cuerda. Voy a saltar un poquito eh, suave, suave, suave. Sin hacer muchas cosas extrañas. Punta de pie. Ta, ta, ta. Pueden que bailar. Mira cómo bailo, mira cómo bailo. Mira, mira cómo bailo. Giro. <risas> Saludos para todas las personas que nos Que tuve en Francia, en Italia, España, Colombia. Oh, ta. Punta de pie, punta, punta, punta de pie, punta. No importa que tú te equivoques. Continúa. continua. Ta, ta, ta, ta, ta, Si tú eres, si tú eres una persona entrenar lo puedes hacer más rápido. Lo puedes hacer así. Mira. No, perfecto. Demos una cuerda. Vamos a, iniciar. vamos a iniciar con el con el palo. Pues el palo de la escoba, el palo de la trapeadora, de lo que tú quieras. Mira este ejercicio que vamos a hacer. Como le gusta a las mujeres. Lidia, María Camila. Que puedan en forma con esto. Forma. Ok. Vamos a hacer un poquito. de, Trabajar un poquito esta parte. La cintura. La cintura. Ok. Presiono ya sesiono ginocchio, me paro de fronte, voy a hacer esto, abro, 1 continuo, 2, 3, 4, si no tengo mucho equilibrio voy a hacer esto, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ahora con la, misma, con la misma pierna, con la misma pierna, otros 10, 10, 1, 2, 3, punta, punta, punta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. ok, ¿Qué? esta pierna va a descansar, ahora, paso a la otra, paso a la otra, para las personas que no tienen equilibrio pueden colocar el bastón aquí, un punto de apoyo va, se va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, 3, 4, oiga me equivoqué, me equivoqué, <risa> me equivoqué, no importa, continua, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 20, 20, ahora de lado, de lado, de lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10 más, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10, perfecto, perfecto. Tú a casa puedes tomar un poquito de agua, agua, la bebida que te guste, pero menos licor. El gasto se siente no si quieres estar bonito bellos y guapos tenemos que pagar el sacrificio no son 22 años que, que me entreno 22 años la gente preguntará cuántos años tiene juan pablo queda como tarea ok próximo ejercicio próximo ejercicio mira paso adelante paso adelante que, que la rodilla no pase la punta del pie, atrás, tres, tres, tres veces, dos, la próxima, tres, ahora, abro, abro el lado, abro el lado, bajo, bajo, que la rodilla no pase la punta del pie, subo, subo, subo talones, guarda, ¿vale? en punta, uno, dos, tres, de nuevo, uno, dos, tres, de nuevo, último. 1, 2, 3 muy bien, ahora cambio de pierna 3, 3 veces 1, 2, 3 ahora, abro el lado, abro el lado 1, 2, 3 nuevamente 1, 2, 3 siente el ejercicio se siente, se ¿no? siente las piernas aunque el porpacho. 1, 2, 3, perfecto. Ok, ahora voy a hacer un poquito de, de, de skipping, este movimiento va. punta de pie, punta, ayúdate con la mano, ayúdate, ayúdate, ayúdate, cardio y aquí poco recupero, punta, punta, punta de pie, sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Punta, punta, punta. Ok, perfecto. Ahora, mira lo que voy a hacer. Toco, toco, va. Una, dos, va. Una, dos, abro, pa. Se va a hacerlo. Diez veces, diez veces, diez veces. Una, dos, abro, va. Una, una, dos. Abro, bajo, dos veces, uno, dos, abro, tres veces, uno, dos, abro, cuatro veces, Una, dos, abro, cinco veces, uno, dos, abro, seis veces, uno, dos, abro, siete veces, una, dos, abro, ocho, uno, dos, 9 1 10 última vez abro 10 perfecto ah, ah. ya estoy sudando estoy sudando tu casa me está guardando me dice Pablo esos ejercicios no sirven no sirven si tú no los haces si tú lo repites tres veces a la semana te alimentas bien duermes bien no tomas tanto licor, tanto dulce, tú vas a ver el resultado inmediato. Ok, voy a hacer el mountain climber 30 veces, 30 veces. Postura, posición, mira, derecho, paso adelante, 1, 2, lento, 3, 4, 5, 6,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 8, 9, 10. ¿Te sientes, no? ¿Te siente el ejercicio? ¡Ah! <ríe> ah. Nadie te regala nada en esta vida, nadie. Debes pagar el precio. Un oh. saludo a toda la gente que nos ve, toda la gente, toda la gente que nos ve. Guarda, estoy sudando. Esto es real, real. Oiga, mi asistente me dice que me dice que sudó. <ríe> Oiga. Eh. Oh. ¿Qué ejercicio sigue? Vamos a tirar puño. Muy importante, nada de violencia, nada de violencia. Nada de violencia, vamos a hacer esto. Punta de pie, punta de pie. Pecho adelante, pecho adelante. Siempre directo, bata. Vamos a hacer esto. Movimiento, Ídalo, Ídalo. ¿Cuántos hacemos? ¿Cuántos hacemos? Mi asistente me dice que acá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 6, 7, 8, 9, 10, mantente, mantente, un poquito de corsa, corsa, muévete, muévete, cuál sigue, cuál sigue, el que sigue es más duro, es más duro, pero tú vas a bajar lo que tú puedas, mira, vamos a hacer un poquito de, de abdomen, abdomen, contente, mantente, abdomen, 30 segundos, Mira, 30 segundos, postura, postura, mira, postura, guarda de frente. baja un poquito el glúteo y derecho, <ríe> sonríe, <ríe> ¡Ah! familia Córdoba, a ¿eh? para este entrenamiento casa, mira comando, oiga, estoy en Colombia, hablo español, se me viene el italiano, solo en Italia, se me va el español, pero bueno, lo importante, es que me comprendan, Hola. Este es un ejercicio completísimo para las dos Faltan, faltan 10 segundos, 10 segundos. 10 segundos. Perfecto. Perfecto. Y recorció. Cojo nuevamente el bastón. Ahora. Rodilla está arriba, miren. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto vamos a hacer? Vamos a hacer 50. 50, 50, 50. Conmigo, conmigo. Iniciamos con derecha, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.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 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfecto, hicimos 50, 50, <ríe> ay, ay, ay, como me gusta, como me gusta. Ahora, vamos a tocar talones, vamos a hacer cuánto hacemos, hacemos, me dicen que haga 20, yo hago 30, <ríe> va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, siempre la vida nos pide más, yo por eso cuando me hice Paga la cuenta, yo pago lo justo, nunca pago de más. <ríe> pero para el ejercicio, yo siempre doy algo de más. <ríe> Lucir bonito, cuesta, cuesta, cuesta, cuesta. Sea el cirujano, me toca comer bien, gastar buen dinero por comer, me toca hacer ejercicio, más, <ríe> matarte como Fisi más, pero no importa, no importa. Ok, ¿cómo estamos de tiempo? Acuérdense, nuestro próximo ejercicio. Vamos a hacer un poco de... Squash, squash o sentadilla con salto, ok, no postura, vale, che, bajo lentamente, lentamente, salto, bajo, bajo, bajo, profunda, dos, ¿cuánto vamos a hacer? Vamos a hacer diez, veinte, ok, se va, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, ahora me giro, me giro, me giro para que lo vean de lado, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos a, a reposar con este movimiento, Sí. vamos a reposar reposa, repósate se siente el ejercicio ¿no? oiga el tiempo va volando, volando <ríe> cardio, gira. esto lo puedes hacer en la casa la mamá, el papá, el tío, el primo todo, ok voy a terminar con nuestro último ejercicio míralo yo lo he dejado de último porque sé que es tú... míralo acá bajo, postura, mira, a tierra Tra. las mujeres pueden hacer así Hombre. una, dos, tres Tra. punta salto Tra. nuevamente, bajo tierra, Tra. mujeres mujeres, mujeres, una dos, tres hombres, hombres, una dos, tres Tra. salto Tra. perfecto Tierra, para la postura. Mantiene. atrás, Bajo, bajo, bajo. Mujeres. Uno, dos, tres. Hombres, hombre, Tres. salto, sal, Perfecto. Ok. Nuestro último ejercicio. <ríe> ah, me gusta, me gusta. Me gusta. Nuestro último ejercicio. ¿Cuál hacemos? Vamos a hacer esto. ¿Vamos? Trote, trote en puesto. Abro y cierro. Voy de brazo. Sí, continúa. Esto lo hacemos 20 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay ay ay, por el día de hoy hemos terminado, gracias por hacer este entrenamiento cardio -hi. el próximo será más duro, este, este fue un poquito suave, suave. después de esto no olvidarse de hacer un stretch, mira, mira, atención, atención, uh, de corazón, Pablo, si todavía no te has inscrito, inscríbete a mi canal, muchas gracias por mi asistente, Juan Esteban que me dio la mano en esta traferta, en esta ida a Colombia. De corazón, Pablo. No, no, no.